La capacitación de los profesores en su función docente es fundamental. Por ello, el curso de formación de tutores para educación a distancia busca proporcionar los conocimientos y herramientas para alcanzar la efectividad en la acción educativa con el adecuado acompañamiento a los estudiantes. El curso se desarrolla en seis semanas. En la primera, conocemos los aspectos básicos de la función tutorial. Durante las siguientes dos semanas, se abordarán las temáticas relacionadas con la acción tutorial y las herramientas síncronas y asíncronas. Posteriormente, en la cuarta semana, se analizará lo concerniente a las comunidades virtuales de aprendizaje. En las últimas dos semanas, se resaltará el papel del tutor en la evaluación de los aprendizajes y el valor de una buena retroalimentación. Es importante la participación en las autoevaluaciones planificadas, ya que sus resultados determinan el avance hacia los siguientes temas. Con una metodología autoinstruccional, cada participante desarrolla este curso desde su propio ritmo de aprendizaje, a través de contenidos interactivos y actividades dinámicas que resaltan la importancia y las características de la tutoría en la educación a distancia. Al concluir este curso, cada participante habrá desarrollado la capacidad de integrar los conocimientos y estrategias para ejercer una efectiva labor tutorial. Bienvenido a este nuevo reto de aprendizaje.